Zeta, pop, amarrot, prop Ay, ay, ay, ay Ay, qué perra es esta vida mira perra pero viro Ay, ay, ay, ay Ay, qué perra es esta vida mira perra pero viro Vida perra, perra, vira y por eso no somos ratas, no nos mueve el queso. Sobre el pesar no va por peso, tu perro, peso en ese mismo hueso y eso, pura boca sin mezclar, va sin corte, se lo musical, está en el norte, la boca en el portal, ladran los canes, sonar el evento bozal, a la hora mala no ladra ese cane, van en pa' va tu compra vocal, que mucho ladras pero luego nada -na. De mi vida que tú ya poco muerde, que seguimos con hambre, siempre volvemos fuerte. Digan lo que digan, esto nos va a desligar Somos perros saliva, con el flor de estas pibas. Ah. No, la no se come sin gasillo ni pistola este chenil no canta Que De luna llena las pegas se las hacen solas Altasanas se van de montería Se encuentran lecones con el que ya nadie se fía No temen al león, cuando van de cafetía Se andan con hambre No temen al león, ni a que la rueda pare Si se baja el telón En cuanto lo dispare. no temen al león ¡Gracias! Si se baja el telón, en cuanto lo dispare, no temen al león. Aquí no todo vale, si se rompe el reloj.